la invitación. Siento mucho no poder estar ahí con vosotros. Um, os cuento un poquito entonces de lo que hacemos con AdWatch. Perdonad, me voy a bajar el volumen porque me oigo repetir a mí mismo. Ah, sí, mucho mejor. Eh, pues AdWatch es un proyecto en el que hemos recopilado todos los anuncios políticos que partidos políticos en 35 países diferentes han invertido dinero eh, para publicarlos en Instagram y en, y en Facebook. O sea, estamos hablando de cuando navegas en Facebook o en Instagram y ves uno de lo que se llama un, un sponsor post, un, un anuncio que ha sido pagado. Y Facebook e Instagram crean unos sistemas de clasificación en los que consideran un anuncio que trata acerca de política o de asuntos políticos o relevantes para la sociedad, requieren un sistema de que se clasifiquen y que se muestren al usuario como tal. Y entonces, nosotros hemos creado un sistema para poder eh, recopilar todos esos anuncios y mostrarlos a, a través de la interfaz, de la interfaz que, que espero que muchos de vosotros hayáis visto ya en la exhibición, eh, esto es un proyecto que, que ha realizado junto con mi, mi compañera Nayantara Ranganathan, que, que trabaja desde India, en Bangalore, y ahora mismo está aquí conmigo en, en San Francisco, en los Estados Unidos. Y digamos que nos gusta explicar el proyecto como que hay un cierto cambio de cómo practicamos la, la democracia, de cómo venimos eh, en el pasado, en los últimos 10 o 15 años cómo venimos eh, discutiendo las formas de propaganda y cómo recibimos información política. Es decir, por ejemplo, si nosotros tres nos juntáramos en, en una plaza pública y estamos viendo un, una pancarta publicitaria con un anuncio político enfrente de nosotros, independientemente de si coincidimos con lo que vemos, si es misinformación, si es información falsa o lo que sea, los tres estamos viendo la misma información, por lo tanto, tenemos un espacio público de discusión en el que formamos parte de la misma realidad política, en el que estamos recibiendo el mismo mensaje político y podemos tener un, un debate acerca de lo que vemos. Lo que ocurre con las formas de propaganda online que, que AdWords eh, publica es que estos anuncios son segmentados. Esto significa que un anunciante, un, un político o un partido político, puede elegir. Me interesa que este anuncio, llamémosle A, sea recibido por mujeres de entre 18 y 25 años en la provincia de Buenos Aires. Y crear un anuncio diferente, llamémosle B, que está recibido en áreas rurales eh, para mujeres de entre 45 y 54 años. Y esto da pie a que cuando se trata de política, un, un, un, un político pueda crear el mismo eh, pueda crear mensajes opuestos. Por ejemplo, Donald Trump puede, decir, puede crear dos anuncios, uno en favor de la inmigración, otro en contra de la inmigración, y enfocarlos a gente diferente que a través de la colección de datos personales, que supongo que, que hablaremos más sobre, sobre el tema de la colección de datos personales, estas compañías, como Facebook, pueden tener un nivel de entendimiento de nuestros gustos increíblemente avanzado. Muchas veces pueden entender mucho mejor que nosotros qué es lo que queremos. Y cuando esa tecnología se, se muestra a los políticos y, y se les incentiviza para que la usen, es todavía que esta segmentación cree diferentes realidades políticas en la que cada uno de nosotros está recibiendo un mensaje político diferente y que, por lo tanto, que rompe el tejido democrático en el que no podemos tener esta discusión, eh, no podemos tener una discusión política siendo conscientes de lo que los unos y los otros estamos eh, viendo y recibiendo. Me parece muy interesante el, el asunto de, de volver a traer el, la... El problema de, de Facebook y las publicidades políticas y demás en, en torno a, sobre todo, el problema de Cambridge Analytica que explotó el año pasado, pero hace muy poco tiempo salió un documental en Netflix al respecto y esta semana salió un libro de la persona que trabajaba en Cambridge Analytica que de algún modo le contó al mundo lo que estaba sucediendo y demás. Y hay un problema en el que... Mientras sigamos perpetuando esta, esta idea de que los, las publicidades de Facebook alcanzan para torcer el voto de las personas, estamos más haciéndole publicidad a las empresas que dan ese servicio que realmente una denuncia útil. Porque el asunto es que la, la voluntad de, de voto es más compleja que simplemente la exposición a publicidades políticas eso no significa que lo que haya lo que sucedió no haya sido terrible eso no significa que haya que tener una conversación muy seria respecto de cuál es el uso que se usa en el en, sobre todo en el desarrollo de perfiles y la distribución de publicidad o incluso respecto de, de ¿Qué implicancias tiene para nuestras democracias que estemos segmentando los mensajes políticos? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la, la ciencia en la que supuestamente se basa esta idea de mostrarle a cada persona un mensaje distinto no cuenta con buena evidencia. No tenemos buena evidencia a favor de lo que se llama psicometría, a, a favor de esto que es el, el acomodar perfiles o publicidades o mensajes para distintas... Eh, para distintos grupos demográficos. Entonces, esto lo que termina pasando es que nos estamos yendo en una conversación en donde supuestamente donald trump ganó gracias a facebook y supuestamente el brexit sucedió gracias a, a facebook e incluso en, en algún momento se llegó a meter en todo esto ciertas conversaciones que se tuvieron en, en argentina respecto de la compra de este servicio tanto para lo que en ese momento era el oficialismo como para la oposición y, y sin embargo no, no es del todo relevante, porque lo que termina pasando es que se, básicamente muchas empresas o muchos partidos políticos terminan desperdiciando dinero, porque eso no es efectivamente lo que lo que hace que se ganen elecciones. Entonces nos, nos terminamos, lo, lo más preocupante es que terminamos degradando las nociones que conocemos desde, desde ciencia política, desde filosofía política, respecto de qué significa que alguien vote a, a cierto partido o a ciertas ideas o a cierta persona. Y, y a partir de eso lo que lo que hacemos es reducir toda la agencia de, de las personas y de grupos demográficos a algo tan sencillo como el mejor posto, la persona que tenga más dinero o el partido que tenga más dinero simplemente va a comprar mejores mensajes y con eso ganará las elecciones y lo que terminamos haciendo es degradando nuestras discusiones políticas porque no no se trata realmente de facebook o por lo general son son el, el asunto de, de las elecciones son fenómenos eh, que tienen muchísimos factores distintos y reducirlo a uno solo es tan negligente como reducirlo a cualquier otro, como que no es solo la economía, no es solo la publicidad de Facebook o no es solo si una persona es, un candidato es más alto que el otro. Sí, me interesaba conocer la experiencia en torno a, a estas ideas de, del proyecto que están haciendo con Manuel y Nayantara. Que, que eran como sonan como casi no contrapuntos, pero sí distintos, distintas maneras de entender las responsabilidades que tiene la ciudadanía para poder informarse mejor y tener mejor eh, criterio, un criterio más informado sobre qué acción tomar. Manuel, en este sentido, la experiencia con AutoWatch, ¿qué viene reflejando? Vale. Eh, gracias por la contribución y por la pregunta. Um, creo que para nosotros ha sido un cambio en, en cómo entendemos lo que, lo que llamamos a la propaganda. Y quizás sin usar el término propaganda de una manera peyorativa, pero simplemente como, como una parte de cómo funcionamos en, en las democracias, en la que todos hacemos propaganda, lo queramos o no, todos formamos parte, hablamos con nuestros amigos, creamos banners... Compartimos campañas y demás, pero si consideramos la propaganda como una parte fundamental de cómo hacemos funcionar nuestras democracias, en el sentido de que Facebook a día de hoy es la plataforma en la que la mayoría de la gente eh, lee sus noticias, es la plataforma a través de la que la mayoría de la gente se informa eh, acerca de, de las políticas de los partidos, es al final de cabo el, el filtro que acaba teniendo una gran importancia y por supuesto no digo que tiene toda la importancia pero para la mayoría de la población mundial eh, es la mayor plataforma que, que, que nos da información ¿qué significa como ciudadanos que hemos no, no tengo esta palabra en castellano outsourcing que algo que debería de pertenecer al, pues como a las instituciones públicas o a la ciudadanía que se lo hemos dado a una compañía privada para que, para que conduzca y, y sea el mediador de todos nuestros mensajes políticos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, hemos trabajado por una temporada con, con Christian, preparando la instalación ahí, y era interesante porque Facebook solo ha dado pie a, a, a recolectar estos datos de información política, Perdonar, perdonar, pero la cámara por, lo que, por la que os veo se ha caído, así que ahora solo veo la mesa, si la podéis levantar de vuelta. Gracias. Eh, así mucho mejor, gracias. <ríe> eh, digamos que hay una cuestión aquí de, de colonialismo digital. Es decir, tenemos a Facebook, que es una compañía extranjera de los Estados Unidos, que funciona por toda Argentina, que extrae datos de todos los usuarios argentinos, esos datos son los que realmente hacen el modelo de negocio de cómo funcionan Facebook e Instagram. Lo, lo que tiene valor realmente son los datos que todos nosotros como ciudadanos estamos produciendo. Vienen a Argentina, extraen todos esos datos, pero después no proveen el, no el mismo nivel de transparencia política como proveen en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos también están recolectando información de todos los usuarios, pero proveen cierto nivel de transparencia. Ahora mismo, eh, Facebook solo provee estas herramientas de transparencia política en 35 países, la mayoría de ellos en el norte global, o sea, en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, pero no en Latinoamérica, no en África y, y casi ninguno en Asia. O sea, de Latinoamérica ahora mismo tenemos solo Brasil, y Argentina de manera muy reciente. Realmente conseguimos recolectar la, los datos de Argentina como una semana antes de la exhibición. Fue realmente una noticia para nosotros. Y esto creo que es una cuestión realmente interesante de, si estas compañías son ahora responsables de informarnos, ¿qué, qué clases de dinámicas globales, dado que es una compañía basada en los Estados Unidos, qué clase de mecanismos de control podemos tener en Argentina, en España, en Perú o en el resto de Latinoamérica, para, en primer lugar, que estas compañías cumplan con la ley. Tenemos en pie un montón de leyes de, de responsabilidad electoral. Eh, hay, hay, hay ciertos marcos legales en los que trabajamos en las elecciones. Por ejemplo, en India, que fue nuestra primera investigación, estuvimos investigando... Si sí, había anuncios que estaban en violación de ley electoral, en, en India, no sé si es en Argentina lo mismo, hay dos días de silencio antes de votar en las urnas. O sea, por 48 horas antes de las elecciones, ningún partido puede hacer campaña política en las calles, no puede haber anuncios en televisión, anuncios en los periódicos. Esto se lo han saltado completamente cuando se trata de publicidades en Facebook. ...hemos encontrado 2.235 anuncios políticos durante las elecciones indias que estaban en violación de la ley electoral. En ese momento nos encontramos en, en la decisión de bien podemos reportar estos anuncios eh, a, la, a la comisión electoral... ...que es la institución pública del Estado indio responsable de, de, de que estas leyes se cumplan o los podemos reportar a Facebook... Decidimos reportarlos a la Junta Electoral porque consideramos que no debíamos –tengo otra vez la, la palabra que me falta de outsourcing– de no debemos delegar la responsabilidad de, de mantener el balance de nuestras democracias a una compañía privada extranjera. El problema es que cuando lo reportamos a la Junta Electoral no entendieron ni siquiera qué eran estos anuncios, no sabían cómo navegar los datos que les dimos. Por lo tanto, estos anuncios se han mantenido online, la gente los ha podido ver. Y eso no ha respetado la ley electoral del, del tiempo de silencio, el tiempo de reflexión antes de ir a las urnas. Nuestra otra opción era reportarlos a Facebook, pero para nosotros eso significaría mucho dolor en el sentido de que estamos delegando algo que la, la Junta Electoral, una institución pública, de, debería de, de llevar a cabo a esta compañía extranjera, privada… Que, que realmente su único interés es en vender más anuncios. Es decir, al margen de que estos anuncios sean ilegales, Facebook ha cobrado el dinero de esos anuncios, por lo tanto, su interés es que cuantos más anuncios vayan adelante, mucho mejor. Y creo que esto es una, una cuestión independiente, digamos, de, de la efectividad, de la psicometría, de los anuncios inventados y demás. Pero es más una cuestión de de cómo estamos creando nuevas, infraestructura, nuevas infraestructuras de comunicación que son cruciales para cómo practicamos la democracia a día de hoy queremos realmente que estas nuevas infraestructuras estén en control de compañías que funcionan por beneficio económico y que no tienen necesariamente un, un interés en la democracia o en el bienestar o en la, en la regulación de las comunicaciones de los usuarios Eso yo creo que es la una de las grandes cuestiones que tenemos aquí, si queremos que, que el capitalismo, pues más allá de, de controlar eh, lo que comemos y lo que bebemos y cuánto nos cuesta una casa, si estas compañías van a controlar también cómo practicamos la, demora, la democracia. Hay algo interesante en, en esto de de delegar o tercerizar funciones que si queremos son si se quiere son, son intrínsecas a la democracia, por ejemplo, o a la comunicación. Que es interesante pensar de qué manera se, se, rompe, se rompen principios democráticos cuando los mensajes están segregados y los recibimos de acuerdo a nuestros intereses porque eso de algún modo lo que termina generando son las ya muy conocidas cámaras de eco y justamente la manera en la que facebook podría funcionar de manera más democrática es si nos mostrara los mismos anuncios a todos lo cual quitaría cualquier incentivo de, de, de generar publicidad en, en facebook de hecho hasta que no, no apareció sobre todo primero a google haciendo los, los anuncios que eran sensibles a las páginas que estábamos viendo y después a los hábitos de consumo de internet, las páginas que nosotros visitábamos. Y luego Facebook, que a eso le agrega mucha más información, que es la que nosotros declaramos directamente, por ejemplo, cuando interactuamos con algo, cuando marcamos que nos gusta algo y demás. Lo que, lo que pasa es que justamente nuestra información termina, perdón, la información que consumimos termina eh, reforzándose. Y algo interesante es entender, es, es bastante complejo y no está bueno tampoco caricatur, caricatur, caricaturizar esta, eh, a Facebook como si fuera un servicio público, pero sí es cierto que cuando pasó lo de Cambridge Analytica en, el año pasado, rápidamente apareció y esta semana de hecho reflotó el, el, el movimiento como de delete Facebook, entonces de, de bajarnos todos de Facebook. Y el problema es que las personas que nos podemos ir de facebook tenemos un privilegio que es que justamente que podemos elegir hacer eso que de hecho nuestro trabajo puede no depender de facebook o nuestra comunicación con las personas que nos importan pero hay algo que se fue dando de forma más fuerte en los últimos 10 años con el crecimiento global de la plataforma que es que en muchos lugares facebook es sinónimo de internet no solo por proyectos directamente que explícitamente dan acceso a internet por parte de Facebook, que eso viola la neutralidad de la red, sino también a través de, de, la, de, de ser la primera experiencia de las personas con internet. Entonces es, existe internet y existe Facebook. Y, y justamente si lo empezamos a pensar de ese modo, es muy difícil hoy tener una banda y, y, y generar fans o, o seguidores o lo que sea, si estamos por fuera de Instagram, y si estamos por fuera de Facebook y es difícil también vender cosas en, en ciertas regiones del mundo si no es a través de grupos de Facebook y ni hablar, ponerse contacto con personas. Es increíble el fenómeno de las personas que no saben su propia dirección de mail porque solamente la usan para registrarse a Facebook y luego con Facebook se registran a muchas otras aplicaciones y demás entonces ahí es donde sucede esto del de, de lugar enorme que tiene la plataforma y de cómo eso se puede fiscalizar porque no se trata tampoco de que desaparezca facebook porque tendríamos muchos problemas si eso pasara de algún modo se instaló en un lugar bastante indispensable y no, si lo sacamos de golpe no no no queda claro qué es lo que pasaría ahí agregada la capa política y agregada la capa de los de los mensajes es sin eso, las personas, muchas personas no se informarían o no queda claro cómo se informarían. Entonces, ¿cómo se puede, de algún modo, eh, dar un paso atrás con esto? Y ver de qué manera la, la, la forma en que funciona Facebook podría ser más virtuosa. Ahí aprovecho el, para preguntarles también a ambos o, o llevarlos a esta inquietud que tiene que ver con, eh, un poco lo mencionaba este, esta utopía o... Oh. O ciencia ficción de un mundo sin facebook eh, y cómo sería eh, una acción informada o un bienestar común como hablábamos en la primera mesa en relación a, a la relación a eh, las redes sociales eh, un poco quería conocer también las experiencias de ambos en, en cuáles son esos modos en los que se puede no sé si es correcta la palabra empoderar a, a los usuarios y en qué se debiera convertir una, una posible mejor generación de usuarios de redes sociales si quieres acompañarnos con tus no, no Manuel. Si, eh, te, te he entendido muy bien valentín no, no sé si he entendido muy bien a, a cristian ahora pero entendí algo como de cuál es nuestra visión utópica acerca de cómo nos gustaría que, que fuera internet eh, me refería puntualmente a los usuarios de redes sociales eh, cuál es cuál sería una, una una posible mejora o, o, y, o cómo la describirías vos cómo sería tener un me una mejor relación con las redes sociales entendiendo esta segmentación y esta de alguna manera manipulación de la realidad perfecto ahora lo entendí bueno el, el punto de valentín sobre el, el privilegio de la de la de la campaña de facebook me, me parece fantástico Creo que en, en Europa ha habido un montón de, de culpabilidad en la que la gente se, se apunta los dedos de «Ah, tú estás en Facebook, eres parte del problema». Y, y, y yo me pregunto, quizás, ¿quién tiene el privilegio para poder borrarse Facebook? Hay Muchísima gente que, que depende de la plataforma para sus estudios, porque hay grupos de Facebook para tu clase o para su trabajo, porque tienen que comunicar cosas o para contactar a su familia, o porque quizás tienen hijos que mientras trabajan están en casa y necesitan estar en contacto con ellos. Entonces, yo creo que esta... Es, es quizás una cuestión paralela a veces con, con la cuestión climática, de apuntarnos los dedos entre nosotros de, ah, tú no has reciclado este plástico, no has reciclado este papel, cuando quizás no estamos apuntando el dedo a las grandes compañías que están realmente haciendo el, el mayor daño el mayor daño al, al, al planeta. Y entonces, creo que realmente, pensando en cuáles podrían ser las mejoras, creo que plataformas como Facebook o Instagram pueden ser herramientas fantásticas para la sociedad, pueden ser herramientas que dan pie a una forma de comunicación que es inaudita, que no hemos podido disfrutar eh, antes, que, que transcienden barreras. El problema es y mantenemos a estas compañías funcionando por, por interés económico, no van a ser algo que podamos disfrutar con, todo el, el, con toda la cantidad de posibilidades que podríamos, pero siempre van a estar direccionadas a incrementar su capital. Hay muchísimas alternativas a Facebook, como diáspora, o hay un montón de alternativas, pero siempre se trata al final de un problema de no hay suficiente gente, mis amigos no están en diáspora, mis amigos no lo usan, no podemos convencer a todo el mundo de que se vayan a la otra plataforma. Entonces, quizás, no sé cómo es en Argentina otra vez, pero el, el servicio postal en, en Holanda solía ser público. Entonces, yo siempre lo, yo normalmente vivo en Holanda y siempre lo uso como ejemplo de, si es un medio de comunicación como el correo postal, ¿por qué no lo mantenemos como un servicio público? O incluso si es un servicio que ha originado Desde el sector privado Si ahora ha crecido tanto A ser algo tan importante Algo de lo que somos tan dependientes Quizás deberíamos No nacionalizarlo Porque nacionalizarlo significaría Que los Estados Unidos Solamente estarían en control de la plataforma Pero podríamos pensar En otros modelos De, de propiedad O control Que, que transcienden los, los límites de un, de un, de un Estado. Um, nosotros, con el, con el trabajo del, del Instituto de Obsolescencia Humana, es otro proyecto no relacionado con AdWords, hemos explorado cosas como cooperativas de los datos. O sea, qué significa, por ejemplo, si en vez de usar Uber y dar todos los datos de cómo me muevo en taxis por la ciudad a esta compañía privada, si podríamos crear un, un Uber de la ciudad de Buenos Aires en el que tenemos una propiedad colectiva de, de esta plataforma que no se mueve por interés capitalista de generar more, más dinero, pero de tratar de proveer un servicio bueno para los ciudadanos y, y que el beneficio que genere que sea para mejorar el servicio, no para incrementar los, eh, los bolsillos de los que invierten en las compañías. Creo que… Hay muchas posibilidades de cómo podríamos cambiar estas plataformas, pero necesitaríamos hacer un cambio de 180 grados de cómo entendemos qué son estas compañías para nosotros. Si queremos, por ejemplo, transformarlas en servicios públicos, que podría ser una idea fantástica, tendríamos que cuestionar muy seriamente si queremos nacionalizarlas por los Estados Unidos. Yo no estoy muy seguro, la verdad, de si quiero mover Facebook, de ser una compañía privada a ser una compañía estatal de los Estados Unidos que tiene influencia en todo el mundo. Creo que en el, en el debate de, después de las elecciones de 2016 que eligieron a Trump, la mayoría del discurso fue ha habido otros países influenciando las elecciones norteamericanas, no ha habido casi ningún discurso de cómo Norteamérica influencia elecciones en otros países. Y, ...y Facebook, en ese sentido, opera como una herramienta del Estado. Es decir, no estamos cuestionando si Facebook está siendo... ...no se está cuestionando suficientemente si Facebook debería de ser tomado de una manera diferente... ...en Argentina, en Perú, Bolivia o en otros países. Um, nosotros tenemos una serie de propuestas eh, que son más que nada propuestas conceptuales... ...que invitan a pensar nuestra relación con las plataformas de otra manera, como por ejemplo... Si sí, como dijimos anteriormente, lo que les da capital, lo que les da poder a estas compañías son los datos que nosotros, todos nosotros generamos. Facebook no es el que genera los datos, somos todos nosotros. ¿Por qué no pasamos a entender esta relación como una relación no de usuario y plataforma, pero de trabajador y plataforma? ¿Qué pasa si empezamos a pensar en una nueva colectividad? Todos nosotros somos ahora trabajadores de los datos y vamos a retomar cómo esta fábrica de producción de datos funciona y vamos a cambiar cómo funciona no en un sistema de decisión decidido en Silicon Valley por cinco personas, pero vamos a crear sistemas democráticos en los que decidiremos de manera colectiva cómo esta plataforma eh, va a moverse hacia adelante. Esta es una de las propuestas. Vosotros me decís qué os parece por vuestro lado pensando a Facebook como una fábrica y a los usuarios como, como trabajadores, es interesante la idea de, de los sindicatos. Y justamente la, algo se habla bastante de Facebook como un país. Si Facebook fuera un país, sería más grande que tal, tal y tal. Y, y ahí es interesante porque no hay representación de sus ciudadanos. Entonces sería interesante que por ejemplo, en un board de Facebook se pudieran, se, hubiera representación de los usuarios y hubiera alguien que defienda el, el interés de los usuarios frente a, al, al interés de los inversores, por ejemplo. Y, y otra cosa interesante, vos preguntabas, como por ejemplo, como actos o, o de algún modo cómo podía hacer ese perfil frente a esto. Y algo que me parece interesante siempre cuando se trata, sobre todo de, de sistemas, es que la for, una de las formas más... Eh, efectivas y didácticas para aprender cómo funciona un sistema es generar un error de forma artificial es decir vemos que un código no hace lo que nosotros creemos lo que nosotros queremos que haga entonces introducimos un error que podemos controlar porque conocemos perfectamente de qué se trata el error que estamos introduciendo y si por ejemplo sigue funcionando igual entonces algo estaba mal y ahí creo que algo interesante es en, en las plataformas que usamos o en la tecnología que usamos es cómo podemos hacer actos subversivos entonces por ejemplo cómo podemos ir en contra de los algoritmos de recomendación y ahí hay de, desde desde obras de, de arte en donde se propone esto, hasta cuestiones como, bueno, experimentos caseros, como agarrar y durante una semana hacer clic en todas las publicidades que nos muestra Facebook y ver qué pasa después de eso. O no hacer clic en ninguna publicidad durante cierto tiempo y ver qué pasa y así. Y, y, es, y es interesante porque ahí estamos generando un error, porque en realidad los, los perfiles de algún modo, to, toda la, la, la dinámica de funcionamiento de Facebook depende de nuestra de la buena fe, depende de que nosotros pongamos que nos gusta lo que nos gusta y que ignoremos o no interactuemos con lo que no nos gusta y demás. Entonces, si nosotros empezamos a ir en contra de la manera en que se nos propone que usemos la, la plataforma, empezamos a entender mucho mejor cómo es que está funcionando y podemos entender también cómo es que ciertas cosas pueden operar y pueden alterar la forma en que, en que nos relacionamos y demás. Entonces, creo que por ahí puede ser interesante. Vuelvo a preguntar, si alguno tiene una duda, levanta la mano o hay alguna. Bien. Creo que una gran limitante en cualquier tipo de, de iniciativa crítica suele ser la comodidad que incorporamos. Algo, algo interesante en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es, es el fenómeno Uber que, que sigue siendo... Eh, está en un gris legal, en un sentido es legal, en otro sentido no lo es. Y, y sin embargo algo muy interesante es que no hay, no hay realmente, la gente que usa Uber o usa Cabify en la ciudad no, no es que es realmente fanática de, de esas plataformas, sino que más bien siente un desprecio visceral por los taxis. Entonces, lo interesante ahí es que si apareciera un tercero que fuera tan cómodo y tan barato o más barato que las otras plataformas, la gente migraría directamente ahí. Entonces, eso genera también cierto acostumbramiento y, y comodidad en donde no queremos retroceder de eso. Si me, si me voy a mover en un vehículo particular en la ciudad, espero hacer, poder hacerlo de cierta manera, cualquier otra cosa me, me parece de menos. Entonces, ahí lo que pasa con, con ciertos cambios tecnológicos, como es ahora la, la fuertísima incorporación de, de las apps de reparto, principalmente cuando llegó a, a Buenos Aires, Rapi y, y Globo hicieron que incluso P2Ya cambi, también cambiara y lo que generan es que es muy difícil después volver atrás. Y si ahora, por ejemplo, se eh, prohíben estas apps, va a, haber, va a haber un rechazo muy fuerte del público, de, de, de básicamente de, la, de los ciudadanos. Entonces ahí es ¿De qué manera podemos seguir yendo, acompañar eso, ir hacia adelante, por ejemplo, conquistando derechos y demás, pero también entendiendo de dónde viene el, el, aquello a lo que acostumbramos a las personas? Y sobre todo, ¿qué hacemos con esas situaciones que son directamente ilegales y no importa qué tan cómodo sea, hay cosas que están mal? Entonces, ¿cómo, cómo se puede cambiar esa disposición? ¿Cómo podemos hacer para, por ejemplo, educar a las personas respecto de que cierta situación, por más cómoda que sea, eh, no está bien. Muchas gracias por la pregunta. No he podido entender todo, pero creo que entendí la mayoría. Eh, ya que hablamos de Uber, eh, estamos en, en California ahora mismo. Y justo este fin de semana pasado hablábamos con trabajadores de, de, de Uber. Hay una nueva, una nueva ley aquí en California que está a punto de pasarla, se llama AB5, en la que intentan forzar a Uber a que reconozcan a sus trabajadores como trabajadores, en vez de ser como, como freelance. Eh, intentan regular de que puedan tener un salario mínimo. Y a nosotros esto siempre nos había parecido una muy buena idea, que Uber empiece a reconocer a sus trabajadores como tal, que el trabajo humano empiece a ser reconocido. Pero lo que descubrimos, hablando con trabajadores, es que hay muchos trabajadores eh, inmigrantes sin papeles, que no tienen un permiso de trabajo o simplemente que son inmigrantes legales pero que no tienen un permiso de trabajo que pueden trabajar en Uber o compañías similares porque no requieren tener un, un contrato normal no requieren tener un permiso de trabajo entonces si esta ley se pasara y estas formas de trabajo como Uber eh, empezaran a ser reguladas esta gente perdería sus trabajos y entonces nos encontramos ahí como en, en esa cuestión, en lo que algo que para la mayoría es bueno, puede que también para comunidades marginales que viven en los bordes de, de estas aplicaciones, de estas plataformas, que pudiera ser un problema también eh, para ellos. Y creo que siempre es importante, cuando tratamos de hablar de tecnología, de ver cómo estas plataformas afectan a, a las comunidades que están más marginal, eh, marginadas. Eh, pero aún así usan estas tecnologías para sobrevivir respecto a la, a la cuestión de, de qué podemos hacer como, como ciudadanía creo que uno de los mayores problemas es tenemos una gran falta de, de discurso político tecnológico de discurso crítico acerca de las tecnologías, creo que Silicon Valley, aquí en San Francisco, ha hecho un gran trabajo para decir que la tecnología es genial, la tecnología es neutral, la tecnología la intentamos usar para mejorar el mundo y quizás la han utilizado para mejorar las vidas de gente blanca, norteamericana o europea que vive con más privilegio, pero están bastante con los ojos cerrados de cómo estas tecnologías están afectando al resto del mundo y creo que la mayoría de, de discursos que son más escuchados, críticos de tecnología, vienen de los mismos sitios. Hay mucho, mucha menos presencia de voces críticas viniendo del, del sur global, por ejemplo, y creo que es muy importante elevar estas voces de, por ejemplo, las comunidades marginales de las que hablábamos con Uber, pero también comunidades que están siendo menos escuchadas acerca de los impactos de tecnología. Uh, tenemos muchas ganas, no sé si lo conseguiremos, de hablar aquí con, con gente de, de Facebook en San Francisco. Y creo que, por lo que entendemos, va a ser un shock para ellos también entender cómo sus tecnologías están afectando las vidas de otra gente en otras partes del mundo en las que están, no tienen contacto realmente, que simplemente ven poblaciones en... Valentín estaba apuntando antes creo que la, el programa de Free Basics que era una iniciativa en la que Facebook proveería internet gratuito en, en ciertas áreas en África pero también en India pero un internet filtrado a poder utilizar solo Facebook o sea, esta, esta concepción que, que, que estaba mencionada antes de que Facebook es internet y no hay nada más allá y esto lo tratan de vender con la idea de que esto es trabajo humanitario ...de que están ayudando a gente que no tiene acceso a la Internet a poder conectarse de que va a mejorar sus vidas y demás... ...pero al mismo tiempo lo único que están haciendo es generando más mercado del que pueden extraer datos... ...es una forma de extractivismo digital, como, como los colonizadores españoles fueron a las Latinoaméricas... ...y extrayeron todos los recursos, podemos encontrar una paralela en lo que Facebook está haciendo... ...extrayendo datos de más y más áreas, de más y más gente... Entonces, realmente para ellos es un, es un ejercicio económico beneficioso proveer Internet gratuito en nuevas áreas porque tienen un nuevo mercado de datos a extraer. ¿Cómo combatimos esto? Es una cuestión muy difícil. En India, por ejemplo, eh, han conseguido luchar contra esta idea de Free Basics y al final ha sido cancelada. Pero esto requirió de trabajo a, a, a muchos niveles diferentes, desde grupos hacker en la parte de abajo de la sociedad, a universidades y profesores que junto con sus estudiantes debatieron estos temas, abogados que los empujaron más allá, políticos que consiguieron entender estas tecnologías y lucharon. Creo que es una lucha que tiene que, que, tiene que moverse de una manera interseccional, que tiene que moverse a través de, de diferentes edades. No puede ser que, que seamos solo la gente joven luchando por estas plataformas, por, por nuestros derechos democráticos pero tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y entonces creo que es importante de, de también de sentirnos un poco empoderados y no decir, no va a cambiar nada si me, si me borro mi cuenta de Facebook, pero creo que paso a paso en los últimos años he, también visto, he visto mucha más esperanza de que estamos discutiendo estas problemáticas muchísimo más que cinco años atrás. Y entonces yo creo que esto nos da quizás un, un buen terreno para seguir trabajándolo más adelante. Bien, suena esperanzador, con mucho trabajo adelante para hacer y un poco también entiendo la, la problemática de, de pensar como a, a todo el rango etario como en compromiso y en conflicto con estas situaciones. Muchas veces pasa que las políticas públicas están pensadas para la juventud hacia adelante y también quedan mucha gente como por fuera de, de, del, del entendimiento de cómo me está ayudando esto a mí en mi presente eh, algún otro comentario que tengan ganas de, de hacer Creo que hay un problema que es ese tipo de cosas que no, no queríamos saber, pero es increíble cómo pasa mucho ahora con los, con los parlantes inteligentes o asistentes digitales y demás, que, que muchas veces pensamos que si vamos a alguien y le decimos, mira, está lleno de es la cámara, de la computadora, puede verte en cualquier momento, o el parlante te puede escuchar y demás, lo que asumimos es que alguien se va a escandalizar y va a decir, como, ¿cómo puede ser que mi, no sé, que mi teléfono sepa todo lo que hago y demás? Y sin embargo, lo que encontrás cuando se trata de, de privacidad, por lo general, es que a la mayoría de las personas no les importa. No es un, no es un problema de saber o no saber. Les decís, Facebook ve todo lo que vos haces, o Google conoce todos tus patrones de comportamiento en internet y demás, y es como, sí, no sé, pero le confío. Entonces, también tenemos un fenómeno muy fuerte, que es que las personas tienden a creerle más a las empresas con las que interactúan todos los días que incluso con los estados el asunto es que a los estados les podemos exigir pero a las empresas no es decir no nos podemos nuevamente sentar en una mesa de decisiones de google y decirles nos parece que esto no está bien pero sí podemos exigir a través de, de nuestros representantes que ciertas cosas cambien que se discutan ciertos temas que ciertas cosas sean distintas entonces Creo que el desafío es mayor. No solo es que se enteren, sino cómo hacemos para que se preocupen o quieran cambiar eso. Porque realmente podemos repetir mantras como, si no pagas por eso vos sos el producto. Pero la mayoría de las personas no tienen mucho problema con ser un producto, porque Google nos da un montón de cosas que nos son indispensables. Nos da un correo que funciona súper bien, nos permite colaborar en documentos, nos permite tener acceso a un montón de información. Y de algún modo, si el costo que tenemos que pagar es que sepan todo lo que hacemos, no nos parece tan grave. Por otro lado, porque por lo general, las empresas no, no es que tienen, eh, no, no se mandaron tantas cagadas con nosotros. Entonces, Facebook. En el caso de Estados Unidos, metió un montón de usuarios y se pudo sacar su información. Pero Google, ¿qué nos hizo? Entonces, ese, ese es un problema grave también: que las empresas empiezan a tener un lugar mucho más importante y donde les confiamos mucho más que incluso a la gestión de datos del Estado. Entonces, prefiero que mis datos los tenga Google y no la FIP, y eso es un problema. Um... Respecto a la pregunta, eh, creo, creo que realmente, no estoy viendo a la persona que hizo la pregunta, lo siento, pero creo que como los, lo has explicado a nosotros, yo creo que esta es la manera de explicárselo, a, quizás si se lo quieres explicar a tus abuelos o demás, hemos tenido, tenido una experiencia curiosa en la que hemos hecho una investigación en, en el Reino Unido con Sky News acerca de en qué anuncios políticos habían sido segmentados a menores de edad. Y hemos encontrado anuncios acerca de alcohol, por ejemplo, que eran ilegales, pero también anuncios acerca de Brexit. Pero después, cuando, cuando llegamos a las entrevistas con menores y, y les preguntamos habéis visto estos anuncios, ¿Qué habéis pensado, Como veníamos con la idea de que son un grupo vulnerable. Y, y la respuesta de, de los menores fue, fue fantástica, fue... No, no te preocupes por nosotros porque nosotros entendemos que estos anuncios son anuncios y que tratan de manipularnos. De los que estamos preocupados realmente son de nuestros abuelos, que ellos no entienden la tecnología y ven estos anuncios y se los tragan mucho más fácilmente. Y para nosotros fue pues como un golpe de agua fantástico de decir, a mí, mira estos chavales tan pequeños que entienden la tecnología y entienden que el grupo vulnerable no son realmente los menores, pero la gente que no entiende la tecnología. Y fue fantástico también de escuchar cómo algunos de ellos tratan de, de explicarle a gente de, de una edad más, más avanzada cómo estas tecnologías funcionan. Y entonces creo que esto es un trabajo que es, no es el Estado, no son las compañías, pero somos todos nosotros hablando con nuestros familiares, con gente en la calle. Y esto es muy importante, debemos de seguir hablando de estas cosas no en la calle y no depender totalmente de estas plataformas para hablar de estos temas. Y, y sobre lo que Valentín decía ahora, eh, una de las cosas con, con Amazon y los... Eh, perdona, es la primera vez que lo escucho así, los altavoces inteligentes, parlantes inteligentes, ¿los habéis llamado? Sí. Eh, eh, hemos encontrado una patente de Amazon en la que hay una persona que está hablando con, con Amazon Echo, con uno de estos parlantes, y esta persona empieza a toser cuando está hablando. El, el dispositivo puede entender que esta persona está tosiendo y le responde ¿quieres que te encargue unas pastillas para la tos que Amazon te trae en dos horas a tu casa? Esto puede, puede parecer un, un ejemplo pequeño, son unas pastillas para la tos, es algo pequeño, parece un poco inocuo, pero realmente esto es un movimiento a reemplazar... Están intentando crear no solo un monopolio de servicios digitales, pero un monopolio total de, de transporte, en el caso de Uber, eh, de sanidad, en el caso de Amazon, Microsoft ha implementado en Ecuador, por ejemplo, un montón de, de programas de educación. Entonces, esto es realmente una cuestión de, de cómo todos nuestros servicios públicos, o lo que solíamos entender como servicios públicos, empiezan a ser reemplazados por estas compañías. El gran problema que yo veo es que, y esto puede ser un sueño o una pesadilla, es el día de mañana Google va a encontrar la cura del cáncer. Y voy a ver en las noticias, Google ha encontrado la cura del cáncer, y creo que esto, oh, como un ejemplo, de puede ser muchos otros ejemplos de lo que estas compañías van a conseguir solucionar, esto va a cambiar cómo las percibimos. Esto va a significar que quizás mucha gente dice «Ah, mira, no me gustaba Google, nos espiaban tanto, se aprovechaban de nuestros datos, nos mentían, pero han curado el cáncer». Como que todos esos problemas... Si los pones en la balanza, al final han hecho algo bueno. Cuando yo creo que lo que deberíamos de estar discutiendo es si todos nuestros datos pueden generar una, una, una inteligencia artificial buenísima, que puede generar un sistema educativo fantástico, puede mejorar nuestro sistema de sanidad. Creémoslo de manera pública, con una propiedad colectiva de estas tecnologías. No lo dejemos en las manos privadas de una compañía de los Estados Unidos para que creen el nuevo sistema mundial de sanidad con inteligencia artificial. Bien, ¿Sir ¿sirvió el, el, el, la respuesta a la pregunta? Sí. Bien, me eh, sí. gustaría ir redondeando la, la mesa con si tiene alguna otra consulta, comentario, reflexiones, super bienvenido. Me interesa mucho. Eh, tener la voz de, de Manuel y de Valentín en torno a estas temáticas que las abordamos diariamente y como decís, creo que muchos acá tenemos el privilegio de tener cierto, cierta información y de, creo que a grandes rasgos, digo, casi todos estamos vinculados a la creación de tecnología o el entendimiento sobre la tecnología y eso nos pone en un, un, un rol social que tenemos que asumir de alguna manera y creo que tal vez estos encuentros de compartir con gente que lo investiga desde distintas ópticas favorece a que nosotros tal vez podamos transmitirlo y generar una solidaridad en relación a estas temáticas y el arte tiene esta posibilidad también. Pero el arte también tiene sus limitaciones de, eh, de qué es el arte, ¿no? dentro de del contexto como social privilegiado también. Y habrá que buscar el link entre estos lugares de donde partimos, los que trabajan con la tecnología, los que trabajan con el arte, con problemáticas sociales que requieren una atención uh, activa y mucho más llana que es la preocupación que por ahí muchos compartimos de cómo generar estos enlaces de conversación eh, no sé si manuel o valentín tienen ganas de, de aportar alguna idea más yo me quedo con, con esto de, de, de qué podemos hacer en, en lo cotidiano y, y justamente desde el, el lugar este de conocer lo, los, la, las, los temas que se discuten creo que tenemos que que reconocer más seguido la importancia de bajar el tono de las discusiones el problema de, incluso en situaciones que son muy graves el problema de manejarlas en términos sensacionalistas es que ese tipo de cosas nunca se cumplen, entonces nos vamos generando como cierto hastío como, o, o como de lo que habla Susan Sontag en el dolor de los otros, que genera cierto acostumbramiento. Entonces, cuando leemos una, dos, tres, cuatro noticias acerca de que Facebook nos manipula y demás, pero no logramos ver consecuencias inmediatas de eso, empezamos a descreer. Y pasa, en el caso de inteligencia artificial, es clarísimo que vemos un montón de, de notas súper exageradas respecto de lo que va a pasar con la inteligencia artificial, esto y lo otro, y no lo vemos suceder. Entonces empezamos a, a, perdemos el escepticismo justamente, o nos volvemos más escépticos respecto de eso y no, bajamos la guardia. Entonces ahí creo que poder tener conversaciones sensatas en donde reconocemos las situaciones a veces de, de vulnerabilidad en las que nos pone el uso de la tecnología o, o los riesgos y demás, pero en, en términos que no llegan a ser del todo, el, del, del todo subido, de, subidos de tono sino que son más bien realistas, o más bajados a tierra, o esto está mal por este motivo, pero esto también, y, y bajarlo de los blancos y negros, porque por lo general, cuando se trata de tecnología... La mayoría de las personas tiene una abrumadora experiencia positiva. La mayoría de las personas no cree que la tecnología le esté haciendo mal de ningún modo. Entonces, si queremos introducir la crítica a la tecnología, tenemos que reconocer sobre todo esas, esas virtudes y donde hay un aspecto crítico, hacerlo en, en un tono que sea razonable y no en un tono sensacionalista o amarillista. Eh, bueno, Cristian, apuntabas un poco al, al rol de arte, que también nos hemos pasado el panel sin hablar de arte. <ríe> qué bueno, qué malo. Eh, creo que uno de, los, uno de los quizás mayores desafíos que tenemos ahora entre manos es una, una, crisis, de los, una crisis del imaginario. Y aquí quizás tomo prestadas palabras de, de mi amigo Jonas, de Holanda, que, que dice que en esta crisis del imaginario no nos podemos imaginar otro sistema. Eh, no nos podemos imaginar una alternativa a Facebook, una alternativa a los problemas democráticos que tenemos. No sé, yo, yo nací en el 89, nací en el año de la caída del muro, nací sin, sin esa alternativa al capitalismo, que quizás las generaciones anteriores aún vivían como... no necesariamente una alternativa buena, pero el capitalismo no era la única cosa. O sea, había, había una posibilidad de ponerlo en cuestión. Y quizás la posibilidad de poner en cuestión ahora las tecnologías que usamos tiene una gran falta de otros imaginarios. Y esto es realmente una cuestión que se cae en nuestra mesa como artistas, de, como artistas, ¿qué clase de mundos vamos a imaginar? Es decir, podemos crear obras de piezas, piezas de arte críticas acerca de las realidades existentes, pero podríamos, quizás, también crear piezas de arte que imaginan otras realidades. Al final, si no, si no nos podemos imaginar qué clase de, de alternativas queremos, por qué clase de alternativas queremos luchar, si no podemos imaginarlas primero, no podemos luchar por ellas porque las desconocemos. Y creo que realmente en el, en el campo tecnológico tenemos una gran falta de, de imaginarios, tenemos un gran repertorio de, de problemáticas, criticismos, muchas veces sensacionalistas, muchas otras veces con mucha razón de ser pero lo que realmente nos falta son alternativas sociales viables y también iniciativas políticas que persiguen esos cambios en la tecnología. Creo que eso también es una, es una cuestión que, que requiere de, de un cambio de cómo nos organizamos, no solo a un nivel local entre ciudades, municipal, provincial, nacional, pero más allá de los continentes, estas plataformas estas tecnologías ahora nos dan pie a, a formas de organización globales. Realmente, el hecho de que estoy hablando con vosotros ahora significa que estamos conectados de una manera global en la que compartimos los beneficios y los problemas de estas plataformas, pero esto también requiere que tenemos que reimaginar cómo nos organizamos políticamente para poder transformar estas tecnologías. Entonces, creo que como artistas realmente estamos en un en un punto con, con mucha responsabilidad también de que, cómo vamos a imaginar el futuro. Creo que una gran parte de nuestro trabajo como artistas debería de ser imaginar también alternativas que no sean como la serie de, de Black Mirror, no sé si lo llamáis Espejo Negro, en, en Argentina o es pues Black Mirror es esta serie que es acerca de tecnologías distópicas, pero cómo nos podemos imaginar escenarios positivos, utópicos, escenarios de un futuro deseado. Me, me parece genial el, el, el cierre que le encontró Manuel a, a esto. Eh, bueno, quiero agradecerles a, a todos los que estuvieron participando, eh, a los artistas que, que estuvieron acá, a los investigadores que estuvieron acá, ahora a Valentina y, y a Manuel.